Transmisión en pausa. Reunidad o finalizar. ¿Qué querías Finalizar. Hacer? finalizar. ¿Qué? Va acá hacer su primera transmisión en vivo de Facebook. Hey guys. <ríe> ¿Cómo están, chiquillos? Sí, es martes. Estoy empezando este vlog un lunes eh, para salir un martes. Después, ya le aviso que esta semana eh, los vlogs saldrán el martes, el jueves y el sábado. Porque fue un fin de semana largo, fue un fin de semana, por lo menos para mí fue sumamente largo. Fue súper provechoso, estuve en muchos lados, hice muchas cosas y todo comenzó con eh, estar presente con el nuevo logro de mi hermana que aprendió a hacer sushi tempura. Y ahí después... <risa> Me siento tan orgullosa de mí. Yo voy a llorar, voy a llorar. Tengo otro oficio para mi currículo. No? Este fin de semana fui a Valparaíso porque era una ocasión especial. La menor de mis sobrinas cumplía 12 años. 12 años. Mi hermana, la del medio, y mi hermana mayor, y mi mamá. Bueno, todas hicieron un despliegue espectacular y yo súper bueno. Es el primer cumpleaños de mi sobrina con amigos. Un cumpleaños súper importante en realidad para nosotros, las personas en natural, cuando em empezáis a juntar estos dos mundos. Debo decir que mi sobrina lo pasó súper bien y yo me hice presente ahí nomás lo que podía apoyar y yo le un regalo ah. a la labi. Ah. No, ah. feliz! No más, ¡Ay! ¡Te no, no bien! Lo cual me hace muy feliz que le haya gustado. El siguiente día fue fui a visitar a mi abuelo. ¡Ay! No, ¡Ay, no griten que hablen fuerte! ¡Oh, el carrete estuvo muy buena anoche! ¡Qué bueno que igual nos pegamos una la anoche! Menos mal. Si no estaría más. Más brillado. ¿Estos carretes infantiles ¿sí? Mis tiempos dan chocolate caliente. Pero fue una visita súper cortita, súper agotada, porque de ahí me volvía a Santiago. Oh. Donde ahí me, me di cuenta, al editar el blog, que... Eh, o sea, porque siempre, siempre parto, abro el blog, así como digo que es... Eh, ¿Qué episodios es? Este es el 326 y a todo esto. Me di cuenta que no tengo ni la apertura ni el desarrollo, solamente tengo el cierre. Y grabé el cierre sin haber editado nada, entonces entonces no sabía qué hacer, así que ajusté eh, los días como me lo recomendó la cara. Y grabé eso ma mañana, ya. más rato mañana. Acá y el ¿Cuánto estamos? Pero el miércoles viene otro. Y cuando hay feriado los lunes, el Kleine no abre, por lo cual la JLA tiene que cambiar su sede por otra. Muchas veces elegimos el Chan Rock, o a otras veces vamos a otro lado, pero esta vez, solo por esta vez, el Kleine abrió por nosotros. <risa> ¿Nos pronto mañana? Por lo cual nos sentimos muy, pero muy, muy honrados. Muchas gracias, Kleine. Que la fuerza te acompañe. No. El objetivo es sacar vlogs todas las semanas. Ojalá sacar tres vlogs todas las semanas. Pero esta semana van a seguir los martes, los jueves y los no sábados. Solamente por esta semana. El siguiente episodio es un PAWA, por lo cual les pido que dejen sus preguntas. Por favor, dejen preguntas sobre eh, las relaciones amorosas. Los cumpleaños son unos hitos que nos lleva a rememorar lo que hemos hecho durante 365 días, 52 semanas hace un año. Por el tema de los tres años de este vlog. Estuve viendo muchos vlogs antiguos. Vlogs que había olvidado. Otros que me gusta recordar. Me preguntaban si veían mis vlogs antiguos. Es como pucha no. Pero si sí tengo algunos favoritos. Tengo algunos que me gustaron. Como quedaron. La historia fluyó Y eso es. Mm, me, me encanta verlos. Es muy entretenido. Los cuales están en una lista. Que están aquí. De mis Episodios favoritos del blog de Sauce. Igual también me han hecho ver cómo la Gabriela ha estado en este blog. Como uno de sus primeros blogs, eh, aún se ve niña, hoy día eh, está súper preadolescente. Así como que es eh, eh, imposible. Es imposible no verla preadolescente. Es bacán igual esto. En el computador tengo un software de diario de día, escribo en mi libreta y además tengo este blog que me permite verme. En el pasado, en cómo estaba y cómo pensaba. Es súper rígido tener esa perspectiva. Es súper rígido ver cómo va cambiando. Quién esencialmente sigue siendo el mismo. Pero eh, de alguna u otra forma, como que te adaptáis a los tiempos y al, al contexto en que estás. Lo cual me hace mucho sentido con la frase de escribir tus, tus objetivos en piedra, pero los planes en la arena. Nosotros eh, somos así. Somos gente que nuestro... No sé, nuestro núcleo está escrito en primera edad y es nuestra capacidad de adaptarnos los que nos hacen triunfadores o no. Tengo una idea que, inspirada por Jorge en uno de sus comentarios que quiero hacer a fin de mes, hacer un streaming de Sauce, donde yo salga en vivo, reciba sus preguntas en vivo. ¿Qué fechas le acomoda? Por favor, díganme si les acomoda el miércoles 25. porque esa es la idea? Pues voy a estar en vivo, voy a poder responder sus preguntas en vivo y podemos conversar sobre el, fin, el, el resumen del mes. O si lo quieren hacer el sábado 28 o el viernes incluso. Como de repente, puta, no tenemos carrete y nos juntamos y hacemos un carretito nosotros y conversamos. Déjenme su respuesta en los comentarios. No olvide dejar su pregunta sobre eh, las relaciones amorosas. Ya, y esto sería el 326. Muchas gracias, espero que hayan tenido un excelente fin de semana largo, como el que tuve yo, que tuvo de todo. Nos vemos el jueves. <risa> Mmm...